El ayuntamiento inició este jueves los trabajos de arreglo de calle en el sector de Figueroa de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los residentes opinaron. Pero estoy viendo, estamos viendo que por lo menos ya están es ahí. Tal vez la terminan, tal vez porque en tiempo atrás le echaron un par de camión. Ya se dañó otra vez. Bueno, si siguen trabajando, yo me siento bien. Eh, Muchos no, mucha lucha, mucha lucha, mucha lucha. Pero gracias a Dios que le tiran a eso. Tal vez sigan arreglando, se comparecen y sigan arreglando, dando por el barrio. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.